Con, con ustedes con los amigos, sobre todo con la comunidad jurídica de esta de nuestra, verdad, quiero compartir un, un mensaje que me envía el, el presidente de la de la corte de apelación mi querido amigo y hermano el magistrado Claudio Aníbal Medrano eh, resulta que en este mensaje, él nos está explicando, eh, préstame ya la conexión para que la gente Tenemos una pueda llamada. Escuchar. Hay muchacho. una llamada. Bueno, vamos a ir la llamada antes de, de, de compartirle el mensaje de Claudio Aníbal Medrano. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. habla Marino Paulino, aquí de rieles Mira, con respecto a la, al distanciamiento social, si bien es sabido, los estados que, son, que tienen fortaleza, ellos son los primeros que ponen el ejemplo para que la población por gravedad actúe apegado a al lineamiento que establece el Estado y lo que en este caso es el distanciamiento social quién es el primero que está violando el distanciamiento social es el gobierno porque ha hecho un populismo de esta situación de emergencia regalando todo tipo de cosas taga dando salami pan comida esto el otro y quieren prolongar este, es muy interesante porque es necesario, yo creo, yo sé de lo que entiendo que toca que de que necesario y, y que se debe prolongar. No 25 días, porque eso es mucho, pero por lo menos 15 días. Ahora, ¿qué pasa? Ellos son me más llamado a cumplir. ¿Por qué? Porque ellos andan de noche, en multitudes, dando comida, dando pan, dando salami. Y ahora están haciendo fila, rompiendo totalmente distancia social, dándole de gas a la gente, señores están utilizando todos los medios que existen y los recursos del Estado para aprovecharse del dolor y sufrimiento del pueblo dominicano. Porque aquí no hay un interés, realmente, te quiero ver, vengan los rieles, vengan los maestros, que les voy a demostrar que aquí no es lo que le queda. Vengan los fines de semana para que usted vea la francachela que aquí se hace, en todas las esquinas, y la policía pasa, y amén, y así en todas partes, ustedes no ven los videos que suben. Menos, un relajo. No, no sí. es el distanciamiento o sea, no habla de que ha sido efectivo lo que el gobierno ha hecho, señores, porque hay es que, por la gracia de Dios y el clima que nosotros poseemos, es por eso que aquí va no una pandemia, que está muriendo todo el mundo, porque hay es que bueno, saber que favorablemente ¿sí? no ¿sí? el clima se va a pero no porque le están haciendo lo que tiene que hacer, eso es mentira. Bueno, gracias por la participación del amigo televidente. Vamos a escuchar entonces el mensaje, un mensaje que interesa mucho a la comunidad jurídica porque él explica... ¿Cómo va a ir a reaperturando el sistema judicial aquí en San Francisco de Macorís? Vamos a ver si... Así es, así ciertamente vamos a abrir las actividades en la fase inicial el primero de junio. En no se escucha bien. Ya se, se seguirán abiertos con los mismos servicios que han prestado las oficinas judiciales de servicio de atención permanente. Entrarán los juzgados de instrucción para conocer de la revisión de medidas de coerción y de otras situaciones urgentes que no admiten demora. Y luego las cortes de apelación para conocer, en el caso de la penal, la apelación de las medidas de coerción y de, y de habeas corpus y cuestiones así. Los alguaciles estarán habilitados solo para conocer, eh, atender aquellos asuntos vinculados a los servicios abiertos habilitados por el Poder Judicial. Y eh, luego la jurisdicción civil eh, conocerán de los referimientos y de las solicitudes que les haga. Hay una competencia particular en materia de referimiento, vinculada a los referimientos, que es la ejecución de las decisiones de los jueces de referimiento, que es una competencia exclusiva y única del, del Presidente o la Presidente de la Corte. Entonces, eso también estará habilitado. Nosotros tenemos una sede para la jurisdicción inmobiliaria y una sede para la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. La única sede que va a estar abierta es la sede del Palacio de Justicia de la 27 de Febrero, esquina, esquina Emilio Conde porque eh, organizar toda la logística en cada uno de ellos eh, se hacía un poco difícil porque tiene que reproducirse de igual manera en todo el país. Entonces, eh, por eso, la única sede que va a estar abierta es la del Palacio de Justicia. Y las demás sedes estarán funcionando en el marco de las competencias habilitadas pero las únicas personas que van a ingresar a los recintos de esos establecimientos serían los jueces, porque necesiten acceder a documentos, organizar allí las audiencias suspendidas, eh, reagendar todo eso, y así, ¿no? Calendarizando lo que, lo que está pendiente y organizando los trabajos que se han hecho durante el estado de emergencia. Eso es parte de todo lo que vamos a hacer. Bien, eh, era. Como, como le habíamos dicho, era el magistrado Claudio Aníbal Medrano quien nos envió una nota de voz donde nos explica cómo va a, a, a, a comenzar, no a reaperturar el sistema judicial a partir del día primero. Una cosa importante, recuerden lo que dijo al final eh, Claudio Aníbal. Él dijo, solo el Palacio de Justicia de la 27 de febrero, esquina Emilio Conde, Será el que permanecerá abierto. Las otras sedes, el inmobiliario y la NNA, niños, niñas y adolescentes, que está en la calle Salomé-Ureña, antes de llegar a la Padre Brea o después de la Padre Brea. Por ahí, por ese entorno, está el edificio Rosa, que es donde está la sede de NNA. Eso no va a abrir por ahora. Se le asignarán al competencia. Explicar, como Amado, Dime? Se Dime? deberá explicar, el tema de los alguaciles. Ajá, el tema de los alguaciles dijo que solo van a trabajar, solo van a notificar aquellos asuntos relacionados con las partes que están en funcionamiento. Okay. Que sean, o sea, que si tú tienes un caso particular, una notificación uh -huh. de algo, ellos no podrían hacerlo. ¿Me entiendes? Ya. A sí, menos me. que no esté relacionado con uno de los estamentos que ya abrieron. Eso Bien, es lo que... Eso es lo que Bien. Gracias. Nada. Eso le agradecemos muchísimo a Claudio Aníbal que nos enviara esta nota de voz, aunque era ¿verdad? directamente a mí, pero yo entendí que compartirlo sí. con la ciudadanía es importante. bueno sí. mis